Lamentablemente continúan estas fiestas clandestinas, es el caso del DJ que desafió al presidente. Un DJ que estuvo animando una de las tantas fiestas clandestinas que se realizan en medio del repunte por la tercera ola del COVID-19, desafió al presidente de la República, Luis Abinader, a quien le dijo que aunque el toque de queda lo pongan 24 horas, no dejarán de festejar. Tras el escándalo y la indignación que provocó este video, el DJ pidió disculpas exclamando que no fue correcto lo que hizo. En el video, el joven identificado como Albert aclaró que la fiesta no fue realizada en el sector de Herrera, sino en una pequeña villa en Juandolio. Más tarde, el presidente Abinader se enteró de esta situación y aceptó las disculpas que le ofreció el DJ, y lo llamó a que visite una sala UCI debidamente protegido y expresar su experiencia. Señores, la cantidad de ignorantes que tiene este país se hace otro país aparte. Exactamente. ¿Me entiendes? Que hay muchas personas, desde que dijeron que la Juca afectaba lo que era complicaba el COVID-19, ahí fue que fuman junca, de verdad. Aquí, señor presidente, hay que decirle la cosa contraria. ¿Eh? Usted le dice que la juca le hace bien para el coronavirus y olvídese, no, nah, esa es embota, ese es el presidente, y no la fuman. Eso, eso, eso es no que te vayas más lejos, aquí se hizo un proyecto de ley para prohibir la juca. Mucho antes de que llegara el coronavirus, cuando el coronavirus llegó a República Dominicana, no debió existir una juca ni un vape, porque por ley ya estaba prohibido. Exactamente. Sin embargo, como quiera es. que se usaba, que las autoridades aquí no dan para nada, lamentablemente. No, y esta gente quiere estar hablando a lo loco, que aquí se quiere estar hablando a lo loco. Oye, como ese muchacho dice, atención, Luis Abinader. si no te... Si, todo bueno, bueno, No, no. No te el video, te el video por ahí, no se puede poner el video. Dice, que, se muta ate, que aunque el toque de queda lo ponga 24 horas va a seguir festejando. Nosotros vamos a seguir en fiesta. Ahí estamos escuchados. Atención, señor presidente. Lo pueden cerrar 24 horas y como quieran, no aburlamos. sobre el mandatario y realmente sé que lo hice mal sé que no fue lo correcto al yo decir lo que dije y pido una disculpa pública tal vez esto no sea necesario pero eh, o no necesario tal vez no sea suficiente pero sé que lo hice mal sé que me excedí este, me comuniqué con el comandante, con el coronel Gruñón y tengo para decirle que eso no fue en Herrera eso fue un poco más para allá de, de Juan Dolio en una pequeña villa y... Tres meses preventivos, adelante con la disculpa <risa> Señor, Hola, te servicio te comunitario, bañar a los ancianos ¿Cuál es la necesidad de decir es eso? ¿Cuál es la no, necesidad? Ahí hay que mandarlo a cuidar A la gente de COVID en UCI Pero, Ajá Es, es ahí que hay que, es que, es que mandarlo la. Para que vea que esos teteos Ahí es que terminan terminando Llevando los abuelitos a UCI. Ahí es que van cayendo. Yo tuve ese tipo sí. Esos son los primeros que tú lo ves en la redes compartiendo. Que esto, que el COVID, que tomen conciencia. Y son los primeros que sientan así deberían hacer algo. ¡La playa! Pero él, en vez de mandar a ese grupo con esto. En vez de a decir ahí. Vamos a aprovechar para que nos vacunemos todos. No, eso no lo dice. Entonces coge el pobre Luisito. De Mampara, un no, hombre acotado Ya tú no le dices Tío, ni No, nada no, de mi eso. hermano, Luis Abinader, tenemos una amistad personal personal Aunque algunos dirigentes no aceptan Cuando él me saluda, me dice, papá Tarima El presidente, <risa> y no lo aceptan Pero allá ellos No, oye, como tú dices, parece que no sabía que llegar tan lejos ese video Para no, llegar a ese punto De, no, qué feo, estoy... tú ves Hacer tu toyo ahí, uh, y disculparte Ante de todo el mundo Aquí hay una falta de respeto muy grande para todo el mundo Eso es lo que dije ya lo saben. Aquí la policía no... Declarado que la policía no puede con los ciudadanos. No puede. Aquí hay testeo que a las 7 de la mañana siguen igualitos. Ya. Antes llegaban a las 3, a las 4. A las 7 con el sol afuera. El amanece. Están ellos igualitos. Así es. Pero oye, algo que dijo el DJ no fue mentira. Lo que dijo no es mentira. Aquí los barrios nunca han tenido cuarentena. Nunca. Nunca. Aquí usted va a cada rincón de un barrio al final de la calle y usted va a encontrar un teteo encendido. Y se hacen los locos. Y que eso no que andan así de fiesta en fiesta cuando se enferman, se ponen locos. Se ¿Y quiere que, el... que lo atiendan? Ay, atiéndame que qué tal cosa. Y aquí hay ¿Y gente que se ponen a ver el live de tarima, ¿Pasó la policía por aquí? Se eh, bailaron, el live del pasó, pueblo, sí. sí. Otra vez. Así mismo es. así. Ayer a, a, Esta madrugada eran las cinco y media y las seis. La gente estaba igualita como sí. el primer guandulo entonces eso tiene que acabarse porque el gobierno trata de hacerlo bien por un lado entonces los ciudadanos ignorantes no por otro por otro lado. Lado. y eso que llamo ignorante porque usted que tiene que cuidarse eso es individual como la salvación eres tú que tienes que cuidarte soy yo que tengo que cuidarme a nadie tiene que el, el presidente no sabe ni quién es fulano ni quién es dj ni nada entiende entonces usted tiene que cuidarse usted Neto, hablando de esa evasión, ¿y quién me va a salvar de yo comprar el pan a 8 pesos y 2 por 15? Porque ya comenzó a 8 pesos y 2 por 15. Horas. Yo como no lo estoy comiendo. hay eh, bobo. Ay, bobo. Yo como no lo estoy comiendo. ¿Tú, ¿Por qué tú no lo comes? Vamos a ver. No, no, porque... No, yo, tu dieta. No, no, yo estoy en plan... Eh, no, dieta no, porque hay que tener dinero para la dieta. luego Yo intenté con 2 mil pesos comprar una dieta y, y, y pasamos por lado uh. Entonces estamos reduciendo la comida y comiendo antes de las 7. Cenando, ¿te entiendes? Sí. Entonces, Atención, el, el en vez de comprar de eso, pan, sí, bueno, no coman galletas. No, no, no, el pan Mira, cuesta 10, el galleta. pan cuesta 10. Compre dos plátanos. Y le, y le va a alimentar, ay, más. Ay, ay. Se va a alimentar claro. más. Se va a alimentar más, se va a llenar claro. Más. Y coman galletitas que están a peso todavía. Están a peso las galletitas? Sí. Algunas los paqueticos están a 7 8 pesos. Las galleticas opcionales. No, no, paquetito paquetito que siete, ocho <risa> <risa> <risa> ay. no. Están a 7 8 pesos. Ay, ay, ay. A 5 pesos. Así. Habló ah, la Ah, pues dame la dirección. están a 5. No están a 7 niños. Esto es donde éramos frente al parque. Ay. Ay. Pero vea donde. publicidad. Donde tú estás impuesto a hacer coro. Ve ahí a compañeros. ahí. ahí. Muy lejos. Muy lejos. Ay, ay. Te, ay, te tienen baqueado. no puede hablar porque <risa> te están tirando para Pero el Pero los medio. fines de semana y dónde yo vivo. <tose> ¿Cómo? ¿Dónde ¿Cómo te yo te vivo? ¿Cómo te lo ven los rielías? ¿Cómo? ¿Eh? No gagué. No gagué. Ella a gaguear. Ay. ¡Ay! Nos tiran para adelante, ¡Ay! <risa> Mía, mía. Ay, Señor, amable fue el chichador. No, nunca fue más así, más nunca así. Eh, acompañado. Ya ya lo dijo. No, pero lo aviso, oh, ¿verdad? Oh, oh. De vez en cuando. No, no, a Ay. Ay. Llega bien acompañado o mal acompañado. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Y ahora compran un carro ellos. eh Llega, ¿Llega bien o mal acompañado? ¡Venga, compañero! ¡Ay! ¡Ya, déjalo ahí! Ya saben, ya! ya lo ¡Déjalo ahí, ya! No, no, ¡Déjalo ahí! Miren, no, ¡No, no, no le, le dé! No, ¡No le dé! ¡No le dé! ¡Se quedó sin palabras, fue. Pues. ¡No le dé, Camila! No, porque... No, no riendo, menos no. sin palabras, no venga no. tú tampoco, tampoco <risa> a estar deschinchando, tampoco a decir que sí. Que sí, yo estoy <risa> riendo por la cosa en la que ustedes me quieren involucrar. No, no, no, no, la cosa de pareja fuera de canal. No, no, como si no queriendo involucrar a uno en vaina muchacha oh oh tú estás yendo voy a llamar a Alan voy a llamar a Alan y dónde tú vives en el parque tú enfrente del parque Allá los parchos hay muchos papeles que ni cerca de gente para tú saber los movimientos del otro ¡Ah! con hombre o mujer ay ay ay ay ay ya amable con qué seguimos este hombre eh. el próximo tema permiso vamos a próximo yo tema. estoy asustado no siga hablando no, vamos a seguir